Bueno, buenas noches a todos y vamos a orar a Dios que nos ayude en este tiempo a poder entender lo que Él quiere y que lo haga de manera sobrenatural, como solamente Él puede hacerlo en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros, por este tiempo que nos está regalando Dios y un tiempo que queremos aprovecharlo para, para glorificarte, adorarte, alabarte y para darte las gracias por por la comprensión espiritual que tú puedas impartirnos a través de tu Espíritu Santo en esta noche. Señor, gracias por la obra perfecta de Cristo. Gracias por su sacrificio, por su muerte. Gracias por su resurrección. Muchas gracias, Dios, por lo que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. Queremos darte a ti la gloria y la honra de todo Dios y decirte que te amamos, que te necesitamos. Señor, que seas tú quien realmente pueda enseñarnos en esta noche a vivir un poco más a la manera de como también tú quieres que seamos en Cristo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a seguir con la tercera carta de Juan. Y saludamos también a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. Una bendición especial para, para ellos. Y continuamos con lo que venimos viendo y estudiando en esta tercera carta donde sin lugar a duda es una carta importante, como todas las cartas y cada palabra que aparece en la propia palabra, en la escritura. Pero aquí estamos tratando con algunos asuntos relevantes que el apóstol Juan nos está enseñando para con nuestro tiempo, para con nuestros días. Y una de las cosas que también creo que nos ayuda bastante ahora de poder estudiar estos 15 versículos, es una carta la más corta de todas las escrituras, es poder dividir en secciones o partes lo que nos está hablando algunos de los puntos... ...que sin desunirlo en su contexto, nos está hablando eh, verdades. O nos está hablando de ciertos temas, que bien, bien podemos separarlo, estando dentro siempre de su contexto. Y estamos dividiéndolo en seis puntos y solamente a modo repaso. Y con eso ya entramos en materia lo que venimos exponiendo, los versículos 9 y 10 en esta noche, si Dios nos permite... Pero en estos seis puntos, una de las cosas que vimos en el primer punto, que es el primer versículo, que es esta salutación o este saludo del apóstol Juan, tenía que ver con lo que nos enseña el versículo número uno. El mismo apóstol Juan, quien es el anciano, al amado Gallo, dice a quien yo amo en verdad. Así que vemos que el destinatario principal de esta carta es Gallo, es un cristiano. Es una persona que Juan ama de manera muy cercana a su corazón. Así que vemos que va dirigiendo esta carta a su propia vida para con la iglesia, pero eh, Juan está aquí llamando a Gallo el amado Gallo, como alguien quien conocía y como alguien que, eh, que estaba mostrando fidelidad y honestidad dentro del ministerio. Otro, otro, otro punto como algo connotativo es, dice, a quien yo amo. Dice en el versículo número uno, en verdad. Y dijimos que cuánto ne necesitamos de este amor entre nosotros, ¿no? El amor verdadero, el amor que emana de Dios, entre medio de su pueblo, en cada quien de nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué expresión más bonita, verdad? Eh, Juan amaba a Gallo, en verdad, sin hipocresía, sin fingimiento sin cosas con beneficios personales o por intereses, no. El amor de Juan hacia Gallo tenía que ver con un amor puro, limpio, como es el amor de Dios. Y esto debe de estar en cada quien de nosotros como algo imprescindible, algo que debemos de valorar a nuestros días. El segundo punto que concierne a los versículos del 2 al versículo número 8, que hemos acabado la semana pasada con esta porción, está tratando con el testimonio, precisamente, de Gallo. O sea, este buen testimonio que Gallo tiene frente, no solamente a Juan, sino a toda la iglesia. Por eso es que estamos hablando de estos elogios, o hemos hablado y estas exhortaciones a favor de Gallo, verdad en cuanto a su manera de vivir. La manera como Gallo vivía era una manera como Cristo anduvo. Era, tenía una practicidad en su cristianismo que seguía el ejemplo de Cristo. Era notoria su manera de vivir, era algo visto, visual, notable, el hecho de que él estaba sirviendo a Cristo y por ende también sirviendo a la Iglesia. Un hombre quien estaba llevando los asuntos de manera fiel a Dios. Y esto es lo que encontramos en estos versículos, que estuvimos viéndolo de manera más detenida, pero para no pararnos mucho tiempo aquí en esta, en esta porción nuevamente, a modo recordatorio, pero precisamente tiene que ver con el buen testimonio que Gallo no solamente tiene ante el apóstol Juan, sino ante toda la iglesia. Y hace, hace una referencia muy bonita, y, y dice que no solamente estás atendiendo a los hermanos que son conocidos, parafraseando un poco, sino también a los extraños. Es decir, que Juan está viendo que Gallo está atendiendo, amando y dando hospitalidad a aquellos misioneros que, aun cuando no eran conocidos, no tenía trato con ellos, sabía que pertenecían a la Iglesia de Cristo. Y eso, esto nos habla de madurez. Esto, esto nos está hablando de, de, de una madurez en la vida del apóstol Juan, donde no todos llegan a ese nivel. Pero Juan es un hombre que está viendo en gallo este tipo de característica. Por eso también es elogiado. Y ahora vamos a ver los versículos 9 y 10, que tiene que ver con el tercer punto, que es donde vamos a entrar ahora, en un personaje llamado Diótrefes, que es precisamente quien está causando problemas dentro de la iglesia. Es este tipo de persona que causa divisiones la biblia no se está dando características en dos versículos nada más de manera extensa donde nada bueno se ve en la vida de diótrefes es este tipo de cristiano entre comillas que es carente de todo todo gira en torno al él mismo él es quien busca la, la, la, la preeminencia de todo en todo quiere ser el primero el reconocido busca la adulación del pueblo de dios, eh, no ejerce autoridad, sino que es autoritario. Nada que ver con lo que nosotros hemos visto hasta ahora en la vida del ejemplo de Gallo. Y dice los versículos 9 y 10, dice, Escribí algo a la iglesia, pero diotrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos.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 Después de haber estudiado los versículos del 2 al versículo número 8, donde vemos esta manera de vivir de un cristiano llamado Gallo, ¿verdad? estas características, esta manera de vivir en cuanto al ejemplo de Cristo, esta buena conducta de un cristiano fiel sirviendo al Señor, como que contrasta de manera grandiosa lo que ahora vemos en dos versículos nada más, tocante a la vida de Diótrefes. Como que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Y es que no tiene que ver nada, absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en primer lugar es este contraste de la vida de Gallo, donde ya expusimos su testimonio, los versículos del 2 al 8, con la vida ahora de Diótrefes. Eran polos opuestos, totalmente distintos. Eran de caracteres totalmente eh, opuestos entre sí. ...no había nada en similitud... ...es curioso, ¿no? Pero he estado mirando punto por punto... ...y cuando la Biblia habla de, de, de, de Gallo... ...y está hablando de Diótrefes... ...no hay nada en lo cual podamos decir... ...bueno, cuanto menos tenía este síntoma parecido... ...al de Gallo... ...no, en la vida de Diótrefes no hay nada... ...que acompaña la vida de Gallo... ...porque Gallo es totalmente... ...un hombre distinto... ...Gallo es el ejemplo a seguir aquí en cuanto al cristiano... ...que se está mencionando dentro de esta iglesia... ...al cual escribe el apóstol Juan. Algunas de las cosas que hemos visto tocante a la vida de Gallo... ...y creo que es bueno que recordemos... ...hemos visto que es un hombre... ...primariamente que andaba... ...en la verdad. Lo dice el versículo número 3... ...para contrastar la vida de Gallo... ...con Diótrefes. Dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron... ...y dieron testimonio de tu verdad, de esto es... ...de cómo andas en la verdad. Así que algo importante que ya vimos es la manera de andar de Gallo. Él andaba con ejemplo, él andaba con peso, él andaba con, con acciones, con evidencias, él andaba en verdad con doctrinas bíblicas, como bien dijimos, con principios, con fundamentos firmes, sólidos en lo que había creído, en la vida de Jesucristo y, por supuesto, en lo que también había enseñado el apóstol Juan, en estos principios doctrinales apostólicos que estaban siendo dados por los apóstoles a las iglesias. Y en este punto, siendo el último de los apóstoles, el apóstol Juan, él está instruyendo aquí a Gallo de manera muy cercana, como muy posiblemente un hombre que había conocido a Cristo por medio del mensaje que el apóstol Juan había traído a su vida. Así que bien pudiéramos decir que Gallo era un hijo espiritual del apóstol, del apóstol Juan. Y ese pudiera ser el motivo más cercano por el cual él amaba en verdad. Y él lo amaba de una manera que donde, donde él no tenía ningún tipo de, de, de duda en cuanto a su conducta o su cristianismo, en cómo él había recibido al Señor Jesucristo. Así que uno de los puntos que vemos para contrastar cómo eran totalmente opuestos entre sí, primero es que el versículo número tres vimos que Gallo es un hombre que andaba en la verdad. En el versículo número 5 nos enseña a un gallo o a un cristiano quien es servicial y gentil con la iglesia de Cristo. Gallo es el ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que está dentro de una iglesia, no sentado viendo cómo la iglesia trabaja, ...o sirve a Cristo, o se sirve los unos a los otros... ...sino que este es un hombre que tiene una actividad, él anda. Él no solamente escucha o aprende. No, él es un cristiano que anda, que actúa. como es el Evangelio? El, el Evangelio en nosotros nos tiene que hacer siempre accionar hacia adelante. Porque esto es lo que produce el Evangelio en nosotros... La Biblia nos enseña en Juan, capítulo 10, versículo número 10, que el diablo vino para matar, o para robar, matar y destruir, pero Jesucristo dijo que yo he venido para traer vida, y vida en abundancia. Y el Evangelio por medio de Jesucristo, quien es anunciado y recibido por nosotros, cuando lo hemos creído, y nos arrepentimos, esta vida que nos da, esta vida de Dios en Cristo, esta vida eterna, esta vida poderosa a través de la vida del Espíritu Santo, es una vida que, que se consume aquí en la tierra que la gastamos en cuanto a servicio a Cristo. Y esto es lo que Gallo nos está enseñando. Es un cristiano servicial y gentil con la iglesia. Dice el versículo número 5. Amado, estás sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Cristianos conocidos y no conocidos. Pero cristianos, hermanos. Qué bonito hermanos, sin ningún tipo de denominación, ¿no? hermanos por la misma fe en un solo Señor, Jesucristo, adoptados por un mismo Padre, Dios el Padre, el recibimiento de la tercera persona de la Trinidad, por el cual hemos sido sellados, el Espíritu Santo, y esto para mí fue un texto que, que ministró y sigue ministrando mi vida de manera donde puedo ver el nivel, ...de madurez espiritualmente que yo puedo tener en Cristo... ...y donde cada quien de nosotros podemos verlo... ...conocidos y no conocidos... ...pero hermanos en Cristo... ...de esto se trata la Iglesia... ...miembros los unos de los otros... ...unidos entre sí... ...somos el cuerpo de Cristo... ...donde Cristo es... ...en la cabeza... ...y esto es algo que se puede ver en la vida... De gallo. Pero el versículo número 6 también nos está enseñando en cuanto al buen testimonio de amor que otros están aquí dando en base a la vida de gallo. Es decir, lo que otros cristianos están testificando en cuanto a gallo, a su conducta y a su ministerio. Dice en el versículo número 6, dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarla a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pero ellos daban testimonio de su amor, dice en el versículo número 6, ante la iglesia. Otra de las características en este mismo versículo que hemos leído, pero también está tratando de cómo trataba a los misioneros. Y este fue un tema importante donde la Biblia nos está diciendo, ayúdale, dice, pero cómo es digno, del Señor. Y dijimos que esto es un sinónimo de como si fuera a mí mismo. O sea, que Jesucristo mismo nos esté diciendo estas palabras. Y vimos algunos de los textos que corrobora verdad, esta verdad. Y el que da un vaso de agua a alguno de estos pequeñitos, o lo da en mi nombre, o hagamos lo que hagamos en el nombre de Cristo, dice que es como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo para Él. ¿Cómo nosotros vamos a servir a Cristo? Bueno, la única manera de servir a Cristo tiene que ver con el servicio de entre los hermanos. Es entre nosotros como nosotros podemos servir a Cristo. Cuando nos servimos los unos a los otros, y por eso el ministerio de la iglesia es tan importante, es que entonces estamos sirviendo a Cristo, pero es por medio de nosotros. Que el servicio es a Dios. No le vemos, pero nosotros somos el cuerpo místico de Cristo aquí. En la tierra, su iglesia. Y es entre nosotros donde manifestamos el servicio a Dios. Esa es otra característica que vimos también en la vida de Gallo. Y otra de las cosas que resaltan es la hospitalidad y la generosidad. Esto eran distintivos en su vida cristiana. Era sin lugar a duda un hombre hospitalario. Él era el que estaba atento a cada quien que venía por la iglesia, a esos misioneros o a esos predicadores eh, que venían ¿verdad? de otros lugares transmitiendo el evangelio o enseñando la palabra de Dios. Ahí nos encontramos a Gallo siendo hospitalario y también un hombre sumamente generoso. Gallo es la típica persona verdad, del cristiano que pensaba en generosidades, como dijimos en el libro del profeta Isaías. Dice que el generoso piensa en generosidades y por sus generosidades será exaltado. Y aquí encontramos un ejemplo de un hombre que estaba atento a la necesidad de otros. Y, y vemos, si no de manera explícita, sí si de manera implícita, vemos que el servicio y su generosidad es algo que vemos en su testimonio. Él era un hombre que estaba cerca de las necesidades de otras personas. Y las cubría. Como era digno del Señor y como Juan mismo le estaba enseñando. Ahí encontramos otra parte muy importante en la vida de Gallo. Y otra de las cosas que también podemos ver eh, o, o apreciar también es... ...esta sujeción que Gallo tenía al apóstol Juan. ¿Por qué todo esto? Porque esto es lo que no vemos... ...en la vida de Diótrefes... ...por los opuestos. ...Gallo, él está sujeto... ...no solamente a su padre espiritual... ...o a su pastor, sino... ...al apóstol Juan... ...a la autoridad apostólica... ...que se estaba ejerciendo... ...aún todavía con Juan en vida... ...en el primer siglo de la era cristiana... ...y esto para Gallo... ...tenía mucho peso... ...él respetaba... ...a la autoridad... ...algo que veremos que es precisamente lo opuesto... Y lo que no se ve bajo ningún tipo de, de, de, de matiz en la vida de Diótrefe. Y otra cosa más, en el versículo número uno, aunque ya lo hemos visto, es que Gallo era un cristiano amado por Juan, como dijimos, pero dentro de esa esfera que tanto escasea como es la verdad. Bueno, después de haber visto un poco por encima algunas de las características de Gallo, recordando más bien lo que hemos visto del versículo número 2 al versículo número 8, ahora vamos a ver alguna de la corta biografía, algunos puntos de la corta biografía de Diótrefes, pero ¿cuánto nos habla esta corta biografía de dos versículos ministerial de Diótrefes? ¿Cuánto nos está hablando de la ausencia del carácter de gallo en su vida y a la misma vez de la ausencia de ser un hombre caminando en la verdad o de la ausencia de vivir a Cristo. Nos encontramos en estos dos versículos, los versículos número 9 y número 10, y lo que nosotros vemos en Diótrefes es que para, para lo que para Gallo era el centro de atención todos los demás, y él estaba para servir a los demás, para dar hospitalidad a los demás, para cubrir las necesidades de los demás, eh, Gallo vivía en esta manera. Y aquí nos encontramos a un hombre donde todo giraba en torno a sí mismo. Él era el, el centro de atención. Él amaba el reconocimiento por sobre todas las cosas de sí mismo. Él es un hombre donde vemos que, que, que, que demanda el reconocimiento de la iglesia... ...de una manera impuesta y no ejerciendo autoridad o ganada. Bueno, esto es lo que nos está hablando la vida de Diótrefes. Un hombre que rechazaba la verdad. Cuando Gallo era un hombre que amaba la verdad... ...que vivía y andaba en la verdad... ...aquí nos encontramos a alguien totalmente opuesto. Rechazaba la verdad. La verdad no era amada por Diótrefes. Se amaba tanto a sí mismo... ...que lo único que deja de manifiesto... ...es un egoísmo... ...un egocentrismo... Y ...literalmente, dice en el versículo número 9... A quien le gusta ser el primero entre ellos. Diotrefes es la típica persona que él quiere ser el primero de todos. Pero no en cuanto al servicio, no en cuanto al amar, en cuanto al ejemplo, en cuanto a la piedad. No, tenemos que ver que diotrefes amaba ser el primero en todo, pero en cuanto a lo que exigía de los demás para con él. Él exigía que los demás le amaran, le sirvieran, le adularan. Él era el tema de todo. Y de hecho, vemos que estaba dando hospitalidad no a los maestros bíblicos, sino a los falsos maestros e inclusive si alguien dentro de la iglesia, como nos enseña el versículo número 10, daba hospitalidad a algún maestro bíblico, estaba expuesto a que fuera excomulgado o echado de la, de la iglesia. Este es el perfil de Diótrefes. Otra de las cosas que vemos es su falta de sujeción. Es algo notable. Él nos está sujetando, como vemos en el versículo número 9, a la autoridad del apóstol Juan. No acepta lo que decimos. Es decir, Él vive una plena anarquía. Él hace lo que quiere, lo que le parece, y Él es su propio Dios. Él es su propio amo. Él se sirve a sí mismo. Él dictamina las cosas según a criterio propio y no según la palabra. Eso nos está enseñando la vida de Diótrefes, porque no tiene ninguna sujeción ni ningún reconocimiento espiritual por parte del apóstol Juan. Vemos que el deseo en este caso de Diótrefes no era el servicio sino como hemos visto y hemos dicho, sino el ser servido, el que otros le sirvan. Cuando analizamos un poco su vida, y es corta lo que decimos en estos dos versículos, eh, una de las cosas que, que uno se puede dar cuenta es que Diotrefes no está siendo corregido, al menos lo que puedo ver aquí, leyendo y leyendo una y otra vez, no es tanto por su herejía en sí, que no deja de ser algo que está, ¿verdad? que no está viviendo bíblicamente, pero no está hablando de enseñanza, sino de una conducta, sino lo que nosotros estamos viendo en la vida de Diótrefes y que Juan va a corregir y va a tratar, como veremos más adelante, tiene que ver más con su soberbia. Eh, eh, tiene que ver, ver, ver más con su orgullo. Porque Él es todo, ¿verdad? Él es el primero en todo. Si este es el hombre que estamos viendo, que es totalmente opuesto a Gallo y que todo gira en torno a sí mismo, yo pensaba qué es lo que movía a Diótrefes moverse como se movía, hacer lo que hacía, demandar lo que demandaba. Y creo que hay algo que no fallamos y que está de manera muy universal en cada quien de nosotros en distintos niveles, y tiene que ver con el orgullo. Pasar sin hablar del orgullo en el tema de Diótrefes creo que es no ser sabio, porque esto es lo que nosotros vemos en este personaje, el amor a sí mismo de una manera sin control. Porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible, verdad?, vivir de esta manera tan engañosa, tan distante del ejemplo de Cristo. ¿Cómo es posible de estar ministrando o estar dentro de una iglesia con este pensamiento y con estas actitudes y creer que aún todavía lo estás haciendo como bien? Y solamente creo que hay una respuesta que corresponde a lo que en verdad nos está presentando la Biblia y es a esta soberbia o a esta arrogancia u orgullo que no deja de manifestar en estos dos versículos de manera tan grande la vida de Diótrefes. Por eso es curioso ver que una de las características que, que define el corazón de todo ser humano tiene que ver en alguna manera con este punto. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 21, versículo número 4, dice que ojos altivos y corazón arrogante, el lámpara de los impíos, eso es... Pecado, ojos altivos y corazón arrogante. Bueno, si hay algo notable y algo visto en la vida de Diótrefe, precisamente tiene que ver con una vida arrogante. Un corazón orgulloso o unos ojos altivos, como nos define aquí el libro de los Proverbios. Así que digamos que este es el origen por el cual este hombre se rige en su cristianismo. El orgullo domina su vida. El orgullo es su Señor. Quien ocupa el trono del corazón de Diótrefe es la arrogancia, la soberbia. Otra de las cosas que podemos ver que el orgullo, hablándonos aquí la palabra de Dios en cuanto a niveles distintos en los seres humanos, pero sin lugar a duda definiendo lo que es el pecado, tocante a lo que es ojos altivos y corazón arrogante, pero... El orgullo obra de tal manera que precisamente a veces lleva el cometido o el fin de que cristianos se olviden de Dios, de sus bondades, de su fidelidad. El orgullo no solamente es la raíz de lo que estamos viendo en cuanto a definición de pecado, sino que el orgullo tiene una obra en sí, en el corazón de los hombres. Y hablando aquí de cristianos... ...la propia Biblia nos está enseñando... ...hay algunos ejemplos... ...pero yo... ...quiero leer lo que dice el libro de Deuteronomio... ...capítulo número 8... ...que es un texto... ...o un pasaje que todos conocemos... ...que lo vamos a relacionar... ...creo que... ...de manera muy clara y evidente... ...en los versículos número 11... ...al 14... ...porque... ...este pecado de arrogancia... ...o, o de orgullo... ...o de altivez... ...como nos ha definido el libro de los Proverbios... Aquí en Deuteronomio nos está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero algunas de las características que nosotros podemos ver en cuanto a tomar lectura de lo que le aconteció al pueblo de Israel son muy significativas con lo que nosotros estamos viendo o tratando de estudiar a modo de biografía corta en la vida de diótrefes. Y aquí nos está enseñando en Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 11. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas safiado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas... Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y toda tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces, versículo número 14, tu corazón se enorgullezca. ¿Y qué ocurre cuando el corazón se enorgullece? Dice, y te olvides del Señor, tu Dios. Yo pensaba preparando un poco, estudiando esta carta y preparando este sermón, ¿qué razón podría tener Diótrefes para olvidarse de manera tan constante de Cristo, de sus enseñanzas, de su Dios, en el caso de que lo fuera? Por eso para mí toma peso el orgullo. Porque no solamente habla, ¿verdad?, de esta vida pecaminosa, con estos ojos altivos que hemos visto en el libro de los proverbios, y con un corazón arrogante que caracterizaba la vida de Diótrefes, sino que también ese orgullo viviendo en la vida de Diótrefes estaba haciendo de manera continua que él estuviese olvidando a Dios. Que aun cuando veía a otros cristianos, entre ellos Gallo y Demetrio, que estaban viviendo la manera correcta de lo que el apóstol Juan había establecido como principios apostólicos de la iglesia cristiana, él no estaba viendo nada de esto que era para con su propia vida viviendo dentro de la iglesia con ellos mismos él está muy distante y, y el motivo por el cual está tan distante precisamente tiene que ver con una vida orgullosa y aquí nos está dando el ejemplo del pueblo de Israel cuando ellos mismos son enriquecidos cuando por ellos mismos nos siga hablando el pasaje el texto dice que de mis propias fuerzas yo he conseguido lo que tengo yo he logrado con creces los antojos bueno, nos está hablando de estas características que, que, que bien podemos ver, sin lugar a dudas, en la vida de Diótrefes. Porque el orgullo, si tiene un cometido también en el corazón del hombre que conoce a Dios, precisamente es hacer que se olvide del Dios que conoce. Y este creo que es un punto también muy importante. Pensaba en Oseas, en el capítulo número 13, versículo número 6, hablando también del pueblo de Dios, y dice, cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados hasta lo que dice el versículo número 6 de Osea capítulo número 13 se ensobervió ensoberveció, perdón, su corazón al tener, al estar saciado el resultado es que su corazón queda orgulloso altanero, ensoberbecido. No es en la no escasez, esto es curioso. No, cuando ya está saciado, el mismo ejemplo que hemos visto. Cuando está habiendo una vida abundante, ¿verdad? Cuando las cosas van bien. Cuando hay prosperidad en el sentido en que como Dios nos bendice, ¿verdad? Cuando ya no tenemos que orar o clamar para... Un plato de comida, por ejemplo. O una situación que no podemos afrontar. Unos zapatos... No lo sé, un sinfín de cosas. O a otros niveles, cada quien con niveles distintos. Y cuando eso ya se obtiene y se tiene, la Biblia nos enseña que nos cuidemos todos. Debemos de cuidarnos y saber depender siempre, siempre, siempre del Señor. Siempre. Esto es lo que nos enseña el ejemplo del mismo apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Él había aprendido a tener abundancia... Y él había aprendido a tener también escasez. Por eso es que todo lo podía soportar en Cristo. Por eso es que dentro de ese contexto, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no era algo que él tuviera naturalmente, porque esto no es una naturalidad que tenemos nosotros. No, Dios le enseñó al mismo apóstol Pablo a saber vivir en abundancia y a saber vivir también en escasez. Pero en ambos puntos, sin nunca olvidar a Dios. En los momentos cuando hemos vivido como quienes hemos vivido, en otros momentos, otras etapas de nuestro cristianismo, debemos dar las mismas gracias. Yo siempre digo, ¿no? nosotros tuvimos tiempo viviéndolo un poco difícil, eh, cuando estuvimos de misionero años, eh, en condiciones no muy buenas, y no porque no tuviéramos, sino porque había que vivir en esta manera. Pero el agradecimiento que tuvimos a Dios y veces lo hablamos, no, es exactamente el mismo agradecimiento. Yo dormí dos años en un suelo, en la selva, en plena tierra y le di las mismas gracias a Dios y le doy las mismas gracias a Dios que hoy en día tengo un corchón muy bueno. Pero te lo digo con todo mi corazón, y aprendí a darle gracias a Dios por todo, pero en la profundidad de mi corazón, por todos, por todo. Si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos bendice, las cosas materiales, es precisamente de no olvidarnos de aquel quien provee todo lo que tenemos. Por eso es lo que nos enseña la Palabra de Dios, dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por años nosotros hemos caminado, no teníamos vehículo. Y caminar por lugares donde no era fácil caminar. Yo me acuerdo que Marcela Ru era muy pequeñita en una parte de Argentina. Y entre la mañana y en la noche cuando regresaba eran continuas violaciones, robo, atracos. Era una villa bastante peligrosa. Y yo no tenía vehículo para recogerla. Eh, andábamos por mucho tiempo, no teníamos vehículo ninguno. Y, y yo me acuerdo del clamor a Dios simplemente porque la guardara hasta que llegara a casa. Ahora el asunto es, si hoy nosotros vivimos en otra dimensión, ¿Ahora nos vamos a olvidar de clamar al mismo Dios porque ahora tenemos simplemente un vehículo y las cosas son más fáciles? Podemos correr el peligro de que nos ocurra y diferentes eh, situaciones en cada quien de nosotros. Pero a mí este texto, este pasaje, me habla mucho de algo que a veces nosotros, y empezando por mí mismo, pudiéramos estar despistados o desviados. Y la centralidad de tu corazón y el mío no sea Dios en sí mismo, Sino lo que Dios nos está dando. No, aquí la clave que nos enseña es que Dios debe de ser el todo de nosotros. Pablo decía, si vivimos, es para Él. Si morimos, es para Él. Nuestras vidas han sido rescatadas de tal manera del mismo infierno, que no nos corresponde más a nosotros. Que tenemos un dueño, un Redentor, quien nos ha comprado a precio de sangre. Y es una gran verdad que muchas de las cosas a las cuales también hacemos a veces alusión en casa, de las cuales vivimos hoy en nuestro diario vivir, recordamos los otros tiempos precisamente por la dependencia, por la cercanía de, de, del corazón de Dios para con todo. Y eso no lo debemos de perder. Sin importar dónde estemos, lo que tengamos, no importa, pero si hay algo que debemos tener siempre eh, vivo en nuestros corazones, es este clamor y agradecimiento continuo a Dios. Aquí nos está hablando que una de las obras que tiene también, o una de las obras que tiene como fin cometido el orgullo precisamente, es hacer que los hombres de Dios se olviden del Dios de ellos. Y esto es lo que vemos en estos dos pasajes. Leí ante la historia de Ucías, de este rey. Y si tú vas a segunda de Crónicas, en el capítulo número 26, versículo número 16, hablándonos en este versículo del rey Ucías, dice, pero cuando llegó a ser fuerte, aquí nos habla de un rey que cuando llegó a ser fuerte, dice, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Otra de las cosas que podemos ver en cuanto a este texto es que el orgullo en sí mismo acarrea infidelidad. Estamos estudiando, hemos empezado el domingo con lo de ser fiel, ¿verdad? y a la misma vez, ...para interpretar la fidelidad debemos también de saber qué es la infidelidad. Ser fieles a Dios. Y aquí vemos también que una de las cosas y una de las características del obrar del orgullo... ...es que acarrea infidelidad. Nota nuevamente como dice el texto, pero cuando llegó a ser fuerte hablándonos del rey Ucías, ...su corazón se hizo tan orgulloso, no es que fuese solamente orgulloso, no. Se hizo tan orgulloso, fue tan tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios. Podríamos desglosar este texto y sacaríamos algunos puntos muy importantes y de mucho provecho. Pero no es lo que nos toca, ¿no? Pero el corazón cuando llega a hacerse fuerte, en el caso del rey Ucías, se hizo de una manera tan grandemente orgulloso, que precisamente el obrar, su accionar fue de una manera tan corrupta que ya dejó de ser fiel a Dios. Nuevamente, el origen o el motivo o la causa de estas consecuencias es el orgullo. En el orgullo no hay nada, absolutamente nada bueno. Decir que quien estamos aquí o alguno de los que estamos aquí estamos exentos del orgullo es cometer un error de orgullo. Ojalá. En distintos niveles, dependiendo de la madurez que tengamos cada uno y como Dios esté tratando con nosotros. Pero el orgullo es uno de esos pecados que estará con nosotros hasta que partamos con Cristo. Pero nosotros no debemos conformarnos a que el orgullo tome el control o produzca desagradecimiento en nosotros o infidelidades en nosotros. No, nosotros debemos ser provistos del carácter de Cristo y en este caso el ejemplo que tenemos a Gallo, al cual debemos de apreciar en modo de conducta cristiana y rechazar o despojarnos de la vida de Diótrefes, o el ejemplo de su cristianismo, nuevamente, entre comillas. Aquí vemos que el orgullo también acarrea infidelidad. Pero un poco más adelante, ahí mismo en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 32... Hablándonos del rey Ezequías, había otra cosa que creo que es importante, que también tiene que ver con el orgullo. En segunda de crónica, capítulo número 32, versículo 24 al versículo número 26, dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor y él le habló y le dio una señal. Mas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 Ezequías da con el problema en sí. ¿Cuál es el problema? El orgullo de su corazón. Nota que no habla de su humillación en sí, sino de dónde provenía el problema que Ezequías tenía. De desagradecimiento de su corazón. Por eso es en el versículo número 6 que cuando Ezequías se humilla, humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Pero si leemos el versículo número 25, nos está enseñando precisamente este punto. Mas Ezequiel no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso. Lo que nos viene a decir es que el orgullo también trae ingratitud o desagradecimiento. Pero es Ezequiel era Ucías, es el pueblo de Dios. Y aquí nos está enseñando también a Diótrefes. Estamos viendo características muy similares. Y debemos, yo creo, tener presente también, que, o cuanto menos no olvidar, que es precisamente a través del orgullo que el pecado entra al universo por medio de Satanás. Es por medio del orgullo que el pecado entra en el universo. Tenemos Ezequiel, tenemos Isaías... Pero Isaías, de manera más comprimida, en el capítulo número 14, versículo número 12, antes de Jeremías, Isaías 14, aquí nos habla cuando Satanás intentó el saltarse por, por encima de Dios. Versículo número 12, dice, la palabra de Dios, dice, Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al, al Altísimo. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? El orgullo entrando en el universo a través de Satanás, queriéndose exaltarse por encima de, de Dios. Y de ahí podemos ver las consecuencias por todas las Escrituras, ya desde Adán y Eva. Y esto está en todo hombre. En esta herencia pecaminosa, este es el pecado original que nos acompaña, está este perfil del orgullo en nosotros. No es algo para subestimar u olvidar. No, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y, y fijarnos bien en lo que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo precisamente en la vida de Diótrefes es este tipo de persona orgullosa, egoísta, egocéntrica, que siempre busca el reconocimiento de los demás hacia sí mismo, que busca ser un hombre eh, adulado, que busca tener el primer lugar en todo, que vive para sí mismo. Esto es lo que estamos tratando de ver también, en cuanto al pasaje que estamos estudiando también en la tercera carta de Juan. Y precisamente estamos viendo cosas que tienen que ver con, con nuestros días también. Eran hombres como Jesucristo también nos enseña, y podemos ver en Juan capítulo 5, versículo número 44, o esos diótrefes en plural, porque no estamos hablando más que un ejemplo, pero diótrefes en plural, precisamente tiene que ver con esos hombres. Como esta pregunta en Juan 5, 44, que dice lo siguiente. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Así que este diótrefes era un hombre que buscaba su propia gloria. Ser glorificado por los hombres. Un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo número 43, tocante a los fariseos, dice: Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de quién? De Dios. Este también ese es carácter de Diótrefes. Este es el tipo de personas que hemos dicho que son amadores de sí mismos, abusadores que buscan, buscan el protagonismo dentro de la iglesia. No, no olvidemos que estamos hablando de un personaje dentro de la iglesia. A veces es difícil detectarlo, pero puede estar. Y de hecho es lo que nos está enseñando la tercera carta de Juan. Que no pasemos por alto nuestras propias interpretaciones o demos por concluida alguna de las cosas que nosotros pensamos o presuponemos que ya son. No, nos está advirtiendo a estar atentos. Otro tipo de personalidad o característica de estas personas, de estos diótrefes, es que siempre buscan, como hemos visto, el ser servidos. Ellos se aman tanto a sí mismos, ¿verdad? Y creen que tienen tanto valor, que ellos buscan siempre el ser servidos. Es algo que busca y que nosotros vemos también en el perfil de la vida aquí, de Diótrefes. Y otra de las cosas que implantaban miedo en la iglesia, recordamos lo que es el versículo número 10, si él oía que alguno de la iglesia estaba dando hospitalidad a un cristiano o a un predicador bíblico o a un misionero, él estaba siendo arriesgado a que fuera excomulgado, expulsado de la iglesia. Entonces estaba transmitiendo o implantando este tipo de miedo-terror. Que la gente no hicieran lo correcto, como Dios dice en su palabra, sino que se sometieran a su pensamiento, ¿verdad? a su manera de pensar o de enseñar. Él quería tener el control de todo esto. Los diótrefes olvidan los principios del reino de Dios por aquel quien ha dado los principios y es el rey del reino. Es curioso ver, pero si hay un principio que nosotros podemos ver en sintonía o en paralelo a lo que estamos viendo aquí en la vida de Diótrefes, en la tercera carta de Juan, es lo que nos enseña Jesucristo mismo en Mateo capítulo número 20. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo número 20, versículo número 25. Mateo capítulo número 20, versículo 25. Pero Jesús llamándolos junto a sí... Dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Y mira el ejemplo que pone ahora aquí Jesucristo mismo así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por, por muchos es curioso ver que este tipo de persona de los diótrefes están olvidando estos principios del reino de Dios donde el ejemplo supremo lo tenemos en el mismo rey del reino que es Jesucristo mismo y, y Jesús nos está hablando de cosas que están bien pero con el orden cambiado, porque las actitudes son distintas. El que quiera ser el primero, ¿qué es lo que dice? Nos está hablando de un servicio. El que quiera ser grande no dice que está Marcelo, pero nos está dando la solución que es precisamente lo que no vemos en la vida de Diótrefes. Por eso dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, dice que lo que tiene que ser es siervo. Aquí encontramos que dice que siempre quiere ser el primero entre ellos. Pero una ausencia que estaba en la vida de, de, de otros es precisamente la servidumbre, el servicio, el ser siervo. Es el que quiere ser el primero, será vuestro siervo. Y el que quiere llegar a ser grande, será vuestro servidor. Quería ser grande y quería ser el primero. Pero ni quería ser siervo, ni quería ser servidor. Esto es lo que sí vemos en la vida de quién? De Gallo. Y es lo que no vemos en la vida de Diótrefes. Todo lo opuesto. Todo gira en torno a sí, a sí mismo. Todo tiene que ver con él. Y nada con Dios. Ni por supuesto también con la propia, con la propia iglesia. Y... Dice el versículo número 9, la segunda parte, con esto acabamos. Una de las cosas que vemos en, en el orgullo de Diótrefes, que era tan grande, que precisamente no está reconociendo la autoridad del mismo apóstol Juan. Es tanto lo que él cree que vale, es tanto lo que él cree que ejerce, es tanto lo que él cree que merece, es tanto lugar que él mismo ocupa, es tanto el amor que él demanda que le amen, el servicio que le sirvan, que precisamente están menospreciando y rechazando la autoridad apostólica del mismo apóstol Juan. Y es por eso que al final del versículo número 9 dice, no acepta lo que decimos. No acepta lo que decimos. O no nos recibe, creo que dice la reina Valera, ¿no? Ahora, aquí solamente para acabar es algo importante. Lo que está diciendo el texto en sí es que Diótrefes no está aceptando o no está recibiendo aquellos quienes el mismo apóstol Juan estaba enviando a la iglesia donde se encontraba a Gallo. Es decir, que cuando diotrefes no está aceptando a quienes Juan estaba enviando, lo que significa el texto es que diotrefes no estaba aceptando a quién, por tanto, a Juan mismo. No es que Juan estuviera dentro del grupo de los que estaban dentro de la iglesia y Diótrefe no estaba aceptando a Juan ni a sus acompañantes, los misioneros. Lo que el texto nos está enseñando es que no nos está aceptando, ¿verdad? Este pronombre personal en plural Está hablando de esta inclusión del mismo apóstol Juan, pero al no recibir a los que Juan estaba enviando, esto significaba que Diótrefes no estaba respetando a quien enviaba, que era el mismo apóstol Juan. ¿Sabe dónde hay un principio que bíblicamente nos enseña esta gran verdad? Juan 13.20 nos lo enseña de una manera categórica, clara, contundente, cercana a lo que en este texto pudiéramos nosotros interpretar. En verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es lo que en verdad nos está enseñando en la última parte del versículo número nueve. Eso es lo que Juan nos viene a decir cuando dice no acepta lo que decimos o no nos recibe. Juan lo que viene a decir es lo mismo que Jesús está enseñando aquí. No me recibe a mí al no recibiros a vosotros. O sea, a mí me está rechazando lo que dice el apóstol Juan al no recibiros a, a vosotros. Creo que aquí lo podemos dejar porque para entrar en el versículo número 10... No nos va a dar a tiempo y nos vamos a extender mucho. Pero este tipo de personas son las que dañan a la iglesia. Este tipo de síntomas de, de, de, de ambición, ¿no? de, de, de, de poder. Estos diótrefes, lamentablemente, están muy adentro de las iglesias. Y siempre muestran este tipo de característica Creo que la primera manera de poder ver o... o o poder detectar dónde está es en el nivel de orgullo. Porque el orgullo habla siempre de, de nosotros. Poder ver cómo está viviendo. Qué es lo que anhela. Qué es lo que demanda. Cómo vive o cómo sirve. Porque esto es lo que nos está enseñando que son pecados que dañan a la iglesia. Que destruyen la comunión de los hermanos dentro de la iglesia. Que es lo que nos está enseñando también esta tercera Carta de Juan. Así que este tipo de arrogancia y orgullo espiritual, lo que vemos en Diótrefes es que él pide ser amado, él pide ser servido, entre tanto que a la misma vez él niega amar y servir a otros. Él pide que se le ame, que se le sirva, pero a la misma vez está negando que él ame y que él sirva. Así que esto es lo que podemos ver en este versículo número 9. Se nos ha alargado un poco y creo que es mejor dejarlo aquí para no entrar con el versículo número 10. Pero estos dos versículos nos están hablando mucho, mucho más de lo que simplemente aparentemente vemos de Diótrefes. Pero si tú y yo analizamos y, y orando buscamos a Dios y vemos en este desglose en cuanto a este texto, vemos que hay muchas, muchas enseñanzas en sí mismas. Y una de las que no debemos descartar, que creo que de manera personal es muy importante, tiene que ver con el orgullo del corazón. No es nada bueno. Es algo que no podemos dejar que nos controle. Es algo que cada vez debe de ser algo que, que, que, que sea menos menos posicional en nuestras vidas o que esté menos en nosotros. Y esto solamente ocurre cuando tenemos más el parecido con quién, con Cristo. La única manera en que nosotros seamos cada vez menos orgullosos es que cada vez seamos más como Cristo. Y creo que aquí hemos visto varios ejemplos. Pero Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aquí tenemos un buen pilar, ¿verdad? Sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y, y esto es lo que debe de estar en nosotros como iglesia. Servir y darnos por los por los demás. Amén.